Una buena noticia que nos cae en estos últimos días del año, que ya podéis ver, por ejemplo, en la página web de la Federación Española de Tenis, y es que Vera va a coger el primer máster de tenis playa que se va a celebrar eh, en nuestro país y que va a ser, lo dicho, en la provincia de Almería. Gustavo Martín, muy buena. Hola, buenas tardes, José Bu Luis. Bueno, pues una buena noticia, ¿no?, para, para ir poniendo el broche a este año. Sí, la verdad que ha sido una grata sorpresa. Ya se venía hablando, pero bueno, no estaba confirmado. Y se va a realizar el primer máster de tenis playa a nivel nacional, con las mejores parejas clasificadas del último campeonato nacional de España, que se jugó en Orihuela. Uh -huh. Y bueno, es un lujo que lo tengamos aquí tan cerquita, en nuestra provincia. Una uh -huh. competición nueva, ¿no? ¿no? No se había celebrado nada parecido hasta ahora. No, no se había celebrado nada. Eh, se está trabajando bastante, gracias a Dios. Se está creciendo el deporte. Eh, está pendiente de confirmación la historia de menores que posiblemente sub-14 y sub-18 se empiece a competir también a nivel nacional y a nivel federativo. Uh -huh. Así que estamos todos muy contentos. Uh -huh. Esto lo hemos solicitado, eh, la federación lo ha propuesto. ¿Cómo ha sido un poquito la historia de, de traer el máster hasta Almería? Esta historia, bueno, hay un club en Espera en que es el Indalo Beach Tennis uh -huh. y. El año pasado, bueno, este año mismo, cuando Valencia iba a ser el campeonato nacional de tenis clase, al final una de las sedes eh, tuvo problemas y no pudo concretarse, y lo ofrecimos desde aquí para realizarlo en vera, ¿no? Al campeonato nacional, y bueno, como había un compromiso con la Federación Valenciana, eh, la Real Federación Española decidió hacerlo allí mismo, en otro lugar, y bueno, y quedó pendiente eh, algo aquí en Almería y... ...se ha creado esta, esta competición... ...que la verdad que es muy interesante... ...para que la gente se haga una idea... ...van a venir los, eh, todas las parejas... ...cuartos finalistas del Campeonato de España... ...así que sí. estamos hablando de, de los mejores, ¿no? Sí, sí, estamos buscando representación... Eh, ...para representar el país... ...en los eu próximos europeos... Uh -huh. ...claro que sí, o sea, sí. los que ganen en Vera... ...se irán directos para el Campeonato de Europa, ¿no? ...a representar a España... ...sí, a representar a España, ya tenemos representantes... ...para el Campeonato eh, Mundial... Y bueno, es una competición nueva que la verdad que le hace mucho bien al deporte y la idea nuestra es también uh, hacer otro tipo de competiciones en vera para, durante esas fechas uh -huh. para no solo este máster, sino también a la par a algunas competiciones distintas que estamos tratando de, de llevar adelante también. ¿Queréis unir un poquito pues, esas parejas estrellas, digamos, de, de este deporte en España con, con los aficionados, ¿no? que puedan también participar de, de este evento, no? Claro, que podamos asistir y además eh, competir, tener nuestros torneitos eh, que también van a ser interesantes. ¿no? Claro que sí. Bueno, independientemente de este máster, ha sido un buen año ¿no? para el tenis playa en Almería. Sí, en Almería la verdad es que ha sido un año muy completo. tuvimos con la Diputación, hemos estado en siete playas, se han creado cuatro escuelas en distintas playas que han funcionado durante el verano en los distintos clubes que siguen funcionando en Almería eh, hemos hecho el campeonato provincial hemos participado del, del regional parejas de Almería fueron a jugar el campeonato nacional la verdad es que el crecimiento sigue a pasos firmes la verdad es que sí eh, bueno, no llevamos mucho tiempo ¿no? con, el, con el tenis playa pero sí es verdad que, que desde que os pusisteis con este tema, Gustavo pues eh, cada año se van dando pasos muy sólidos, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Hay que trabajar bastante, lo hacemos con gusto, nos gusta y la verdad que es un deporte que es muy atractivo. Estamos en una zona del país muy buena para poder practicarlo y, y bueno, invitabas a todo el mundo que le interese. A acercarse, porque la verdad que es un deporte. Uh -huh. Claro que sí, además eh, estamos también trabajando mucho con, con el tema de la formación, de los instructores, ¿verdad? Se ha convertido al sí. un poquito en, en referencia en ese sentido, ¿no? En el formativo también con respecto al tenis playa. Sí, la idea es, es esa, es generar gente que pueda transmitir los conceptos básicos al menos, y luego seguir creciendo para que cualquier cualquier persona que se interese empiece a jugarse con unos conocimientos propias del deporte, porque este es un deporte distinto, se asemeja al pádel, al tenis, y al voleibol, por decir algunos, uh -huh. pero tiene características propias, y hay que, jugándolas eh, con, con su forma, es mucho más atractivo y hace mejor el juego, ¿no? Es en, en más entretenido. Uh -huh. Oye, y para el 2017 mil ¿qué tenemos preparado? Porque, bueno, tenemos la la fortuna, ¿no? En la provincia, que por la buena climatología que tenemos, pues, casi durante todo el año, ¿no?, se pueden hacer actividades relacionadas con el tenis Playa. Sí, bueno, nosotros eh, trabajamos con, con el Ayuntamiento de Almería, hacemos los Juegos Deportivos Municipales, seguramente, lo vamos a hacer a partir de junio, mayo-junio, eh, luego con la Diputación, torneos, distintos torneos, y bueno, y cada club de Almería va a organizar su torneo. La idea es hacer cosas ya puntuables para el ranking nacional, uh -huh. para eso necesitamos que y bueno, y cada jugador necesita federarse, que es un tema que a veces tiene algún punto de controversión, pero bueno, mm. hay que... Pasa federarse. mucho deporte, ¿verdad, Gustavo? No solo sí, en, en el tenis playa, parece que, que ese pasito, ¿no?, de, de federarse cuesta, ¿no?, en, no solo en el tenis sí, playa. Sí, cuesta un poco, en realidad son muchos los beneficios que tenemos, mm. tanto a nivel ju del jugador como a nivel del deporte en sí, porque un deporte reconocido a nivel eh, gubernamental o a nivel es del Estado va a depender siempre de la cantidad de afiliados o federados o socios que tengan, ¿no? para, para que seamos para que tengamos más beneficios en todos los aspectos. Uh -huh. Entonces, si nos gusta el deporte, el que el que sea, es importante federarse. Es una cuota que no es muy uh -huh. elevada y nos da mucha mucha seguridad también, en caso de que nos pase algo, tenemos un seguro médico, hay varias ventajas que son para tener en cuenta. Oye, Gustavo, y entre la gente que trabaja habitualmente con el deporte, monitores deportivos, eh, personal de, de los ayuntamientos, de, de los diferentes municipios, ¿estáis viendo interés en, en acercarse también a este deporte? Porque luego ellos son lo, los principales transmisores, ¿no?, para los usuarios del día a día de, del deporte. Sí, sí, hay mucho interés. Nosotros que lo que tenemos que generar ahora son lugares donde, donde practicarse con, con más... Eh, con, con menos inconvenientes, o sea, digamos, porque en la playa se puede jugar tranquilamente, ¿no? Y cualquier persona, pero cuando quieres hacer algo oficial, necesitas una serie de permisos, uh -huh. que bueno, se están gestionando, siempre se van gestionando para poder hacerlo, pero eh, no es lo mismo que un club donde tú llegas y abres la puerta y está todo montado para jugar, ¿no? Hay que claro. ir a trabajar, montar, desmontar luego. Uh -huh. Sí, la verdad es que es un aspecto que se puede mejorar perfectamente ¿no? para el año que viene porque precisamente que este que... verano tuvimos con el, por ejemplo con el vóley que al final hubo que suspender el torneo de cabo de gata no que, que es algo histórico bueno en ese en ese aspecto a lo mejor un poquito más de concienciación verdad por parte de las administraciones de, de apoyo a, a este tipo de deportes estaría bien no sí sí es un tema que es a nivel nacional o sea no uh -huh. es almería solamente hay que tener permisos gestionados y bueno eh, yo creo que este año lo vamos a llevar mucho mejor Oye Gustavo, para terminar eh, ¿Y algún jugador creas tú que veas tú de aquí de Almería que pueda estar muy pronto pues en ese máster nacional o, o pueda estar representando a España? ¿Ves a alguien que, que esté pisando fuerte? Bueno, aquí tenemos eh, parejas que están consolidadas a nivel provincial eh, como Pablo Márquez y Adrián Contreras, por ejemplo eh, pero eh siempre nos falta competitividad, todavía es, es un deporte que está creciendo, ¿No? Uh -huh. y la idea es con la Federación Andaluza generar torneos a nivel regional más importantes para que los chicos puedan tener competiciones más, que, que los pongan más eh, en otro nivel, eh, es un trabajo largo, la verdad que es un trabajo largo, uh -huh. pero bueno, tenemos estos chicos que están jugando bien, se están entrenando, siguen entrenándose, y igual que las chicas como Laura Morales, o Bea Morales, eh, Ovea Martínez, que también están, siguen entrenándose para seguir subiendo. ¿no? Claro que sí. Pues Gustavo, como siempre, un placer echar este ratito contigo y que sigamos hablando de buenas noticias para el Tenis Playa en el 2017. ¿eh? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Felicidades a todos, feliz año, que estén muy bien. Igualmente, para toda la familia del Tenis Playa.